No se enamora, yeah. que la ya no, no se enamora, que tú la será todo el tiempo. Y si esa persona le hablara, que si se enamorara, entregaré tu sentimiento. Si no te tengo, yo me desespero, si no te tengo oh Una mirada, una sonrisa, un tequero, baby yo me muero Si no te tengo, yo me desespero, si no te tengo oh Te sigo esperando, te vuelvo, me sigue llamando ¿Qué te está pasando? Te estoy esperando Vuelve Suelta, y de a la timidez, véngate, véngate, contra la pared. Que tú sabes cómo es, que tú sabes cómo es. Baila, vez, baila, contra la pared. Y la Tú sabes cómo es, que tú sabes cómo es Báilame, báilame contra la pared Y dime cómo se enamora contra de la persona que ha quedado todo el tiempo Y si esa persona te hablara Que ni si se enamorara Entregale tu sentimiento oh, Gracias Fuerte, ¡Fuerte aplauso por esos muchachos! ¡Talento banqueño! Otra canción, otra canción muchachos! Yeah. Uh. Me dijeron que te vieron sola Yo quisiera saber por qué nunca te enamoras Yo te vivo pensando a todas horas Yo quisiera saber por qué tú andas sola Yo te vivo pensando a todas horas Dime por qué siempre tú te me demoras Y yo Me cae de tu dolor, porque tú te pones mal cuando te hablan de amor, si eso es algo normal, eso es algo natural, cuando uno se enamora se siente muy especial, diga dime qué pasó, si el novio me tenía fue te engañó, con tus sentimiento jugó, y por eso ahora, y ya no cree en el amor, pero todo en esta vida tiene solución. Y si tú supieras como yo quisiera, suena que toda la noche entera, en orden de sobre Si tú supieras como yo quisiera, quiero tenerte toda la noche entera, en no tenerte eso me desespera, baby. Yo quiero estar contigo y tú, quiero estar contigo, Sabes que necesitas que yo nunca contigo, esa noche tú te vas conmigo. Y yo quiero estar contigo y tú. Conmigo, esta noche tú que vas conmigo. Chica, dime qué pasó, cuéntame de tu dolor, porque tú te pones mal. Cuando, Cuando te hablan, hablan de mí, eso claro. es algo normal, eso es algo natural. Cuando, Cuando uno, uno se enamora, se siente muy especial. Chica, sí. dime qué pasó, si sí, el novio que tenía porque te engañó, con tus sentimiento jugó. jugó. No te metes solo desespera. Yeah. Directamente desde el parte de Magdalena. Nosotros somos Cristian Posi y André. JK Producciones, ya, JR. Muchas gracias, mi gente. Oye, un fuerte aplauso para esos muchachos, jóvenes salitos, se acaba el banco.